Luciendo, ...se lograron meter... ...ellos se, se metieron directo a la final... ...ya ves que fue un torneo entre cuatro equipos... ...el primer lugar se metió directo a, al juego... ...a la serie por el campeonato... ...y luego jugaron el 2 contra el 3... ...y la verdad que hicieron un gran trabajo...